Hola familia, mi nombre es Abela y soy quien nos acompañará en este proceso. Educar en lo digital es una nueva función que tenemos como padres y que puede abrumar en un primer momento. Sin embargo, desde Gaptain estamos aquí para daros todo el apoyo y los recursos necesarios para triunfar en esta tarea. Queremos hacer hincapié antes de empezar en que educar en lo digital es principalmente eso educar y ya lleváis un tiempo haciéndolo así que tranquilidad y en el aspecto digital Podemos aprender siempre teniendo en cuenta que nuestros hijos irán unos pasos por delante y eso puede ser hasta positivo, porque dará lugar a muchísimas conversaciones y además les empoderará a ellos y nos colocará en un plano de igualdad que va a ser muy, muy interesante. Y como decíamos, en el campo de educar, pues se trata de transmitir los mismos valores y principios que ya les transmitís, solo que trasladándolos al ámbito digital, por ejemplo, Siempre les hemos dicho que no vayan con extraños por la calle, ¿no? Pues ahora les diremos que no contacten con personas que no conocen directamente a través de aplicaciones y juegos online. En este módulo en concreto vamos a hablar de cómo hacer un buen uso de los dispositivos móviles, en concreto de ese primer móvil que tanto nos preocupa como padres. Las nuevas tecnologías han venido para quedarse, así que sería ridículo ignorar este hecho y lo lógico es que las incorporemos a nuestra vida y a la de nuestros hijos de una manera positiva, aportando valor y resolviendo problemas. Por eso, y para lograrlo, va a ser necesario establecer normas y límites. Y seguro que esto también te suena del tiempo que llevas educando. Así que empecemos. So mm -hmm.